Bueno. Buenas tardes, señorías. Creemos que existe una necesidad objetiva de mejorar el servicio público de empleo. Para ello, la primera necesidad es revertir los recortes que se han producido, gracias, Los recortes que se han producido en las partidas de fomento del empleo desde que gobierna el Partido Popular. Reforzar nuestro servicio público de empleo no pasa por externalizar la búsqueda de empleo vía subvención con dinero público a empresas de trabajo temporal, sino, por el contrario, pasa por modernizar y dotar de recursos al Servicio Público de Empleo, el que es de todas las personas. Estamos de acuerdo en mejorar los servicios de orientación en el que nos encontramos actualmente dupli duplicando ampliamente el ratio de orientadores por persona que recomienda la Unión Europea. En este sentido, nos parece básico abordar la necesidad de recursos técnicos y financieros para la consecución de este objetivo. Creemos asimismo que no se trata de valorar las implicaciones de la sentencia sobre trabajadores interinos sino de instar a solucionar la precariedad de buena parte del mercado laboral, pero no en cualquier sentido, sino únicamente en cerrar la brecha yendo hacia los contratos con mejores condiciones, desterrando así los niveles de precariedad laboral que sufren especialmente los colectivos más vulnerables. Nos hablan de potenciar las herramientas de lucha contra el paro juvenil y estamos muy de acuerdo. Desde que gobiernan ustedes, hay 512.600 personas menos de entre 16 y 29 años trabajando, a lo que se unen la profundización de las leoninas condiciones de precariedad de la juventud. Nos encontramos que a nuestros jóvenes les caduca antes el contrato de trabajo que la leche en la nevera. En este sentido, como creemos que ustedes buscan reducir esta sangría de desempleo juvenil y de mejorar sus condiciones, les pedimos que, más que, profu que pro profundizar en lo que ya se ha manifestado como un fracaso, apuesten por mejorar la estrategia del empleo joven. Cuando algo se muestra incapaz de solucionar el problema para el que se creó, es mejor cambiarlo. Una de las cosas más llamativas en la, es la nula referencia a la situación de colectivos especialmente vulnerables. En este sentido, nos parece muy preocupante el cada vez más desigual acceso de la mujer al trabajo. Hablamos de un millón 1.700.000 mujeres menos que hombres ocupadas, pero además en condiciones laborales más precarias donde la parcialidad y la temporalidad son una losa. Una losa que pesa sobre su desarrollo profesional, evidentemente, a lo que se suma una brecha salarial del 24% como todos ya conocemos. En el caso de las personas con discapacidad hemos comprobado cómo la situación de precariedad ha crecido y se ha complicado su acceso al empleo. En este sentido, la brecha salarial se ha ampliado en más de 1.000 euros anuales respecto de un contrato para personas sin discapacidad. Necesitamos un plan de actuación que permita a las personas con algún tipo de discapacidad acceder al empleo y hacerlo en igualdad de condiciones. Nos gustaría trasladar a la Comisión de Empleo el debate de medidas estructurales para solucionar la débil creación de empleo y la preocupante destrucción del mismo, reforzando los derechos de las trabajadoras y los servicios sociales, así como acometiendo la necesaria e inaplazable reforma de un sistema productivo que está en el fondo de nuestro grave problema en materia de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias,